Para usar el famoso Aerotren es exclusivo pasajeros con pasa de abordar. aerotren está del lado izquierdo de la T2, viéndola de frente. Ahí está el check-in de Aeroméxico. Y de este lado es el aerotren en la T2. Y para usar el famoso aerotren es exclusivo pasajeros con pase de abordar. Así es que si tienes un pase de abordar para alguna de las aerolíneas que salen en la t1 puedes usarlo si no no el horario es de lunes a domingo de 5 a 23 horas y ya llegó justo acaba de llegar vámonos porque tardan como 8 o 10 minutos entonces nos vamos a subir de una vez y una vez de una vez ¿Qué es? Por Favor de sostenerse del pasamanos, el tren está saliendo a la terminal 1 Favor de las puertas, Favor de sujetarse del pasamanos durante el trayecto Alejarse. las puertas se están abriendo. Please stand clear, the doors are opening. y esta es la entrada del famoso aerotren en la terminal 1 nosotros venimos de la terminal 2 y sales a esta parte de aquel lado es el estacionamiento y de este lado son es la terminal la t1 entonces si vienes de la t2 puedes eh, venir a la t1 pero solo con pase de abordar eso es lo único es la única condición si tienes una conexión por ejemplo, de Aeroméxico, llegar la T2 y tu conexión es con United, United está aquí en la T1. Entonces, puedes agarrar el aerotren con tu pase de abordar, puede ser electrónico o impreso. Y aquí es donde llegas y ya buscas tu, tu sala para, para hacer tu check-in y pasar a tu sala de abordar de la T1. Esa fue la experiencia en el famoso aerotren. Adiós.